Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy quería hablaros de un tema un poco controvertido porque estoy un poco enfadado, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque básicamente este vídeo va para los haters o la gente que no entiende de qué va este canal. Este canal es para recaudar fondos, lo digo por si no lo sabíais, ¿de acuerdo? Es para recaudar fondos para causas sociales. Lo que no quiero es que este canal, digamos, se convierta ni, ni pretende ser eh, un afán multimillonario para que yo me compre un bote en la playa. Te he pillado, tío. ¿Otra vez?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 Entonces, cuando estoy así, antes de que me veáis la cara así, pues lo que hago es coger el Yoshi y decir Hola, ¿qué pasa? Pues estoy aquí y tal. Porque al final eso también lo ven niños y lo ven otras personas, ¿de acuerdo? Entonces... Ehm... He recibido comentarios del tipo en vez de hacer el tonto con el Yoshi eh, Denunciar este canal eh, pensar una cosa, cada vez que denunciéis este canal, solo para que lo sepáis, lo digo para la gente que no, no sea consciente de eso, ¿de acuerdo? Cada vez que este canal recibe una denuncia porque a alguien pues le ha sentado mal algo, cualquier cosa, eh, pasa lo que veis a, lo que vais a ver a continuación, ¿de acuerdo? pasa esto ¿Vale? Y nosotros, de mañana, poder tener, por ejemplo, acceso a que una persona se pueda tratar, yo qué sé, para hacerse unos techs o unos sueros o que pueda acceder a un psicólogo, pues vosotros per permitís estas cosas. Entonces, simplemente, si no te gusta el contenido, pasa para adelante y ya está. En este canal se hacen dos tipos de contenido. El contenido short y el contenido largo. El contenido short genera muy pocos ingresos, ¿vale? Pero lo hacemos para captar mucha gente. El tema de las diferencias vosotros pedisteis que fueran más difíciles, si las queréis más fáciles lo podéis pedir en comentarios, no hay ningún problema, pero pensad que nosotros no podemos dejar prepublicada una respuesta y la mejor manera que nos han funcionado las diferencias son así. Por tanto, si os esperáis una hora, dos horas a que salga el vídeo, seguramente eh, yo o Ana, que somos las personas que nos encargamos de esto, contestaremos a dónde está la diferencia. Pero o sea, nosotros no estafamos a la gente, siempre hay una diferencia. Puede ser que se me haya pasado de haber hecho un Photoshop y tal, pero todo el mundo comete errores, o sea, no es una cosa que tal. Entonces, si las tenemos que poner más fáciles, pues las pondremos más fáciles y ningún problema. ¿Vale? Pero, pero antes de saltar y ir a la, a la, a la palestra a, a de huello, pensar que al final se hace contenido en función de lo que la gente requiere, ¿de acuerdo? Y por último, evidentemente, esto va reflejado por los TikToks y por los Reels. Cada aplicación tiene sus reglas y tiene sus normas, y para crecer hay que hacer una serie de cosas. Y ahora la gente quiere, ¿qué quiere? Salseo quiere que te muestres tú tal y como eres, y no quiere cosas automatizadas. Eso es lo que genera más interacción. Pero creo que entendáis desde mi posición de esquizofrénico, eh, yo ahora mismo tengo las mystery box allí, tengo las cajas allí preparadas para entregar a youtubers, y la gente no quiere, no quiere colaborar. Yo ahora me encuentro mal, podría hacer que el canal funcionara perfectamente solo levantándome y haciendo 30 vídeos, pero es que no tengo la fuerza para hacerlo. Entonces no sabéis a mí lo que me fastidia saber que hoy que no puedo grabar porque me encuentro mal, eh, que no pueda tirar del canal y que el canal se hunda porque esto es así. O sea, los canales de YouTube, TikTok, etcétera las redes sociales en general, son una batalla diaria. Por tanto, si tú no estás cada día dándole, dándole, dándole, dándole, dándole, y sin tener en consideración una fuente de ingresos extra, es imposible que una red social sobreviva. A no ser que seas Ibai, a no ser que seas Auron, o a no ser que seas quien sea. Por eso este vídeo solamente voy a, voy a etiquetar a Ibai, a Auron y a todo más. Porque no penséis en eso. O sea, si a ti no te conoce nadie, si no tienes un verificado, si no tienes una comunidad, lo único que te queda es luchar a diario. Nosotros en este canal hemos conseguido 3 millones de visitas en un día. Pero ¿a base de qué? A base de, de que a lo mejor saliera un juego y sacarlo en el momento adecuado, en el momento perfecto. Si no, es muy difícil. Si no tienes una comunidad, es muy difícil crecer. ¿Vale? Pero es que estamos hablando de que este canal, la funcionalidad que tiene, es, aparte de entretener, ayudar a personas que tienen problemas de salud mental. Por tanto, no lo denunciéis. O sea, mirar la cantidad de vídeos que pone abajo para recaudar fondos. Esos fondos no van para mí. Esos fondos los destina YouTube directamente a una asociación que tiene YouTube. Y yo no recibo ni un duro de eso. Pero es que independientemente, lo digo para aquellos que dicen no tal, porque tú te tienes que estar ganando la vida con esto, que te cagas, no sé qué. Eh, yo no me estoy ganando la vida con esto. Es que ahora no me va el móvil, no sé por qué. Eh, no, o sea, a día de hoy, al no tener patrocinios, al no tener acciones tal, o sea, el canal está dando... 12, 14, 16 euros al mes Y se están subiendo a lo mejor 300 vídeos al mes Hacer las, las divisiones y os dais cuenta de lo que da el canal Yo ahora mismo estoy vendiendo más esto Esto que lo que dan en Youtube Estamos regalando estas pulseras por la calle Haciendo entrevistas ¿qué tal Que tiene que ir a, ¿no? porque yo no puedo ir Nosotros incluso con las Mystery Books, vale, Que sí. las tenemos aquí o sea, todavía no he recibido ningún youtuber que quiera participar abiertamente. Estas Mystery Box la mínimo valen 40-50 euros. Salen de mí, salen de mi bolsillo. ¿Y qué quiero? Pues joder, que venga un Ibai, que venga tal y diga, hostia, a mí me importa la salud mental. Pues esto es lo que realmente potencia la salud mental. O sea, ¿qué os pensáis? Que todo sale de la nada, eso es otro prototipo de la Mystery Box. Estos son ayudas de amigos y demás. Y, y, y trabajo diario de estar cortando con la cizalla. Dale. Yo os pregunto una cosa, si pago un autónomo que ahora seguramente me va a subir los impuestos y estoy ganando 11 euros una pregunta, ¿qué se supone que gano al final del trimestre? ¿no? porque sabéis que Youtube me quita ¿no? también, o sea, también me quita gracias a Dios tengo otro negocio y, eso, y por ese lado lo tengo solventado pero, ¿sabéis lo que son 30 euros para tú tener un déficit de... vete a saber qué? porque a la que yo ingreso un duro aquí tengo que tener el autónomo. Yo tengo dos autónomos. ¿Vale? Entonces pensar eh, lo demás. Esto yo lo hago porque yo quería hacerlo. Porque si no yo sé hacer otras cosas. Sé cocinar, sé hacer jardines, eh, sé, sé enseñar webs, sé hacer mil cosas. Pero es que hay un problema. Es que tampoco puedo hacer esas cosas ahora. ¿Por qué? Porque tengo tanto dolor, tengo tanto estrés, me encuentro tan mal que no me puedo poner... Yo ahora mismo, si quisiera, tengo la clave para arreglar el canal de Youtube. Pero es muy jodido no poderme levantar y poder hacerlo. Porque grabo este vídeo ahora con la fuerza que tiene y la gana lo sabe, y luego ya me voy a ir y los vídeos de la tarde del TikTok los tendré que grabar con el Yoshi. ¿Por qué? ¿Porque qué queréis verme así? No, pues pues cojo a la perra, cojo lo que tal y me las apaño para grabar. Porque si no grabo las visitas a cero. Y es así como funciona. Pero no me digáis estafador, tío. Yo no soy un estafador, tío. No me digáis eso porque me, me duele mucho en el alma. Y me esfuerzo mucho para que todos estéis contentos con el contenido, que todos tengáis lo que necesitáis, y yo creo que estamos haciendo un contenido de cantidad para que no me digáis estas cosas, ¿de acuerdo? Y, y voy a decir una última cosa para que quede clara para todo el mundo. Aquí no permitimos gente que insulte a nadie. No lo permitimos. Porque aquí hay gente que se siente mal. Aquí hay gente que viene a este canal buscando ayuda y un comentario pueden hacer que esas personas pues hagan cosas que prefiero que no hagan. ¿De acuerdo? Entonces no voy a permitir eh, tontos del culo a Por tanto, el próximo comentario, yo ya lo dije en las normas de la comunidad, pero lo vuelvo a repetir. Aquí se viene de buenas y siempre aportando y siempre apoyando. Si no se apoya, pírate de aquí, porque no te quedemos aquí. Es así de sencillo. Prefiero que seamos 5 y bienvenidos que 100 y que 40 sufran de ansiedad por comentarios de terceras personas. Así que, sin más. Y mandarle este video a todos sus amigos para que entiendan realmente cómo funciona la salud mental. Así es como funciona la salud mental. Un chaval que no se puede permitir un tratamiento, que tiene que levantarse cada día para batallar y para arreglar las cosas que tiene que arreglar. ¿Qué apoyo tiene? Cero. Eso es cómo funciona la salud mental aquí. ¿Vale? Venga, un abrazo.